Soy el hechicero, santero, espiritista y brujo más reconocido en toda América Latina. Les enseño mis altares. Estos son mis altares donde realizamos todo tipo de trabajos. Les enseño que realmente se está haciendo el trabajo. Yo les envío evidencias, les envío fotografías, les envío videos del trabajo que se realiza. Ok, entonces no hay excusa para que ustedes sigan sufriendo por amor. Contáctenos desde cualquier lugar del mundo. No importa la distancia donde está. Si está enamorado o enamorada de un amor imposible, nosotros se lo colocamos de rodillas a sus pies, si así lo desea. O si su pareja le abandonó, nos encargamos que esa pareja regrese con usted. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal, les hablo desde el Templo Mundial de la Hechicería. Atrévete y déjate sorprender.